¿Por qué no hice vamos al grano? No, pues vamos Hoy en mi última adquisición Hoy en mi última adquisición Porque yo tengo un comprador compulsivo interior muy poderoso Me di el lujo de que no me patrocinaran otra vez Y vamos a destapar este pequeño paquetico Hoy me llegó... Un pequeño encargo que pedí hace como una semana, pero pues, gracias al Caranaveidas, pues llegó un poco tarde. Bueno, aquí se ve Kenting. Ah, de hecho, miren, aquí está la cajita. Me compré un Kenting K5540. Esta es una pequeña tableta gráfica. De hecho, es la más barata de todas con respecto al, al, al área activa, porque por $25 lo único que me daban era el tamaño de una tarjeta de crédito. Pues tampoco me esperaba como una presentación super cool, pero pues no podemos pedir más. Si quiere vuelvo otra vez. Para, para, no, para hacerlo en primer plano que es que yo soy chiche y se me olvidó leer esto. Bueno, en teoría esto, esto debería estar sellado, pero ya venía... ¡Oh, mierda! Bueno, aquí tenemos el paquete, así que... ¡Uh, qué lindo! Eh, bueno, vamos a pasar por todas las cosas una por una Lo primero que vemos, de hecho, es que trae un, un chilito de fibra Para limpiar los residuos que nos deje el lápiz Tenemos de cortesía un guante De hecho, esto fue lo que más me gustó, que traía un guante Precisamente para con la grasa de la piel no ensuciar las tabletas Tenemos un paquetico en donde dentro viene el manual y... No los drivers se descargan de internet. Por aquí abajo pueden ver que tenemos las minas de repuesto. Eh, obviamente estas minas se desgastan. Cada vez que usamos la tableta generamos calor, presión. Entonces aquí tenemos minas de repuesto. Si no estoy mal vienen como 8. Así que es muy bueno tenerlas ahí. Tenemos un cable de micro USB a USB para conectar la tableta al computador. Aquí está. Listo. Y también tenemos... El lápiz, el único como inconveniente con este pequeño lápiz es que vamos a necesitar una batería AAA para poderlo utilizar Pero de todas formas pues tampoco es que sean tan costosas Aunque es un poco inconveniente teniendo en cuenta que hay inclusive la Wacom más barata Que no es tan barata, 100 dólares son 100 dólares Tienen lápices que no requieren de baterías para funcionar con la tableta Entonces tampoco es que sea como el mayor de los gustos Pero como siempre digo teniendo en cuenta el precio antes debemos ser muy agradecidos que esto exista ¿Sí va a grabar acá para grabar el bebé. ¿El bebé? <risa> y aquí tenemos, digamoslo al protagonista. Es livianísimo. Es bastante, bastante liviano. De hecho, sí. O sea, no. Es muy, muy, muy liviano. Y sólido. De hecho, se siente lo sólido. Vamos a, a sacarla del empaque. Y esta caja, con cuidado. Yo creo que lo más adecuado va a ser ir destapando todo yo creo que eso hay que volverlo a grabar yo creo que lo más adecuado va a ser ir destapando todo sacando todo de su empaque para ver más o menos cómo va la presentación despierta el arte que llevas por dentro Aquí tenemos una pequeña carta Querido cliente, gracias por comprar a nuestra tienda online Tenemos que asegurarnos de que está satisfecho con el producto Por favor háganos saber si hay algún inconveniente o duda Bueno, aquí nos dice que tenemos que descargar el controlador Aunque en la descripción nos decía que no era necesario el controlador para jugar OSU con ella Pero sí, descarguenlo Mejorará mucho la experiencia de uso Venga, ¿dónde está el español? Para conectar al ordenador lo primero que tenemos que hacer es instalar el driver Y después iniciar el programa y conectarla por el cable USB Después aquí nos dice que la pila va con el positivo hacia abajo La pila AAA, y tiene dos botones y la punta del bolígrafo Bueno, ya que mi hermano quería aparecer en el video, venga a ver ent Entonces entrégueme usted mismo el control al que le vamos a, <ríe> a robar las pilas Gracias por su pequeña introducción lo que vamos a hacer con el lápiz es, lo que vamos a hacer con el, entonces lo que vamos a hacer es girarlo en contra de las manecillas del reloj. Y aquí pues tiene el contacto para la batería. Insertan la pila con el positivo hacia afuera y lo apretan de vuelta. Lo de aquí arriba es el botón de encendido y apagado. Si lo pulsamos y se queda, pues así es encendido como si sacara la punta. De lo contrario, se apaga e Inclusive deslizar nuestra mano aquí en la, en la tableta Es como la fluidez que sentimos Cuando movemos nuestro Griffin en nuestro Susaku P003 Y nuestro Kumara K552 Video que va a estar por ahí arriba Para que lo miren Vamos a conectarla, si notan aquí está el puerto Micro USB que es el que vamos a conectar Me gusta que vienen L Esa portabilidad es bastante Bastante buena Y lo que vamos a hacer es conectarlo a este lado Hasta que haga clic, queda, queda bien sujeto. Tampoco es que la tableta sea tan pesada. Y asegurándonos que ya tenemos los controladores, el USB al computador. De hecho, ya aquí en la pantalla pueden ver más o menos cómo tengo el setup. Súper bonito. Eh, aquí abajito tengo ya el controlador. Entonces lo voy a dejar aquí a la vista. Listo. Inclusive lo vamos a abrir de una vez, como dice el manual de instrucciones. Listo. Y aquí ya tenemos entonces la pantalla. En teoría, si lo conectamos... Y esperamos. Se me hace raro que pues no me muestre como tal configurando dispositivo. Yo creo que como los control los eh, drivers ya están instalados. Entonces esto ya la tomaría. ¿Listo? Y. Y ya lo que queda es probar. Vemos que aquí no lo, no, no lo está tomando porque lo tenemos apagado. Entonces. What? Venga, vengo, mire, mire. ¿No es necesario? No es necesario tocarlo, mire. Él tiene una proximidad toda chévere. ¿Cómo hago? Recordemos que nuestra tableta tiene algo que se llama área activa. De hecho, aquí se va a ver un poco mejor. Listo, tenemos 1, 2, 3, 4 puntos. Esos 4 puntos son nuestra área activa y es en donde por defecto se va a mover el mouse. O sea que literalmente la pantalla como tal estaría redimensionada a la escala de estos puntos. Entonces por eso es un poco difícil acostumbrarse chur, chur, chur, chur, chur, chur, chur. Uy, estar, estar en Free y jugar así ¿Se imaginan? <risa> no, no <inventé. risa> Listo, y aquí podemos Uy, eh, me falta probarlo un poco Porque pues la verdad soy bastante nuevo en esto Soy bastante nuevo en esto de las tabletas gráficas Entonces habrá que acostumbrarse un poco Pero podríamos hacerle una pequeña prueba rápida Pero esperen Buenas, soy yo, el Mateus de un mes después de haber comprado el producto, porque me cuesta sacar los videos cada semana. Con una urgencia de un corte de pelo y con muchos reflejos de sí mismo aquí a la derecha. Quería hablarles un poco sobre, como tal, la tableta después de, pues, aprender a usarla, ¿sí? De hecho, aquí tengo, digamos, el proyecto de una primera vez, eh, otro sin terminar... Otra primera vez y uno con el que me llegué a sentir satisfecho. No hablamos como tal de la sensibilidad a la presión, pero como tal, si hago pulsaciones ligeras que ni siquiera se escucha, pues, pues obviamente ya ven cómo se ve. Lo chévere de esta característica y de que tenga 4096, que es la mitad del máximo, que actualmente es 8192, es que pues es muy versátil. De hecho, aquí el pincel lo tengo a 325 píxeles de, de, de, de grande Y simplemente se me va a ajustar Y yo, yo solamente uso la sensibilidad que necesite ¿sí? Entonces, Bien, ahora hablemos un poco de Osu Que nunca lo terminé de comentar eh, Es bastante bueno una vez te acostumbras Esto es cuestión de practicar y saber hasta dónde llega tu tableta De todas formas, cabe resaltar de que es buena simplemente por el hecho de ser eh, una de las tabletas con el mayor AD activada en su precio ¿sí? eh, A continuación les voy a hacer pues obviamente una demo de cómo funciona la tableta en OSU Simplemente pues teniendo en cuenta de que la tableta se mueve por toda la pantalla eh, Es nada más pues saber la relación de aspecto con, en, con, la, tarjeta, con la tableta gráfica Entonces eh, los dejo con el otro y que lo disfruten y con esto ya terminaríamos De hecho, bueno, pues el precio estoy bastante satisfecho 25 dólares es algo bastante económico Teniendo en cuenta de que la Wacom Intuos S La más pequeñita Y la USB, la que no trae Bluetooth eh, La más barata sale como por 100 dólares Y de hecho es algo que no muchas personas eh, Van a poder afordar, digámoslo de, de alguna forma Para introducirse pues en el mundo de de la digitalización o bueno de digitalizar, espero que les haya gustado de que mi opinión les sirva de algo y espero que nos volvamos a encontrar en una próxima ocasión, nos vemos Sí, párelo